Hoy te vas, pero mañana quizás vuelvas otra vez Por fuera eres un bello ángel, pero por dentro tienes un alma cruel Hoy te vas, pero mañana quizás vuelvas otra vez Ángel, pero por dentro tienes un alma Ayer no pude tratar, voltear y mocharte Caí en el amor, pero creo que no haber caído con suerte Jamás quien diría es tan fuerte Pero tus palabras son suficientes para envolverme Parte atrevida y de los boferos fue que me puse con vos. No te gustan los cursos y así que atrasé que lo lo romántico. ¿Ja? No resultaste fácil, me gustó difícil, que te pusiste conmigo. Me puse simpático. Después te pares un cuarto, te me oí, pero lo creas problemático. No fuimos de placer, en un cuarto con llave. Solo mía tu vez, tú te compartes. El toca media día, pero mañana vuelve. Otra yo miro tu rostro, Eres tan bella que no sé qué me sucede Pero que yo te mire con otro Purchase your tracks today Hoy te vas Pero mañana quizás vuelvas otra vez Por fuera aún eres un bella ángel Pero por dentro tienes a la cruz Hoy te vas, pero mañana quizás vuelvas otra vez. Por fuera eres un y pero por dentro tienes alma cruel. en las situaciones, en las posiciones Hoy te paso y estás, mañana ya no Yo no sé qué es sucede, el amor me ganó Tal vez contigo, sé dónde se está Fue lo mejor que el pasado, pero solo desde ese amor Cuando mi noche no que te de todos O sea, no creas, tu ayuda para atenderme mi mente Mi mente me dice detente, claro, pero solamente el la noche quiere tener a ti siempre presente